es una marca que llegó hace relativamente poco tiempo al mercado y ha ido conquistando subiendo peldaños a nivel mundial ha sido un éxito bastante arrollador y creo que en Colombia seguramente esto es algo que nos van a, con, a confirmar dentro de poco es un caso bastante particular porque ya hola Natalia ¿cómo hola. estás? ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Fantástico, qué bueno que, que efectivamente aceptaste la invitación para acompañarnos acá, etcétera. Claro que sí, muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué haces en Xiaomi para que entremos en contexto? Bueno, yo soy la líder del canal de retail para Colombia, es decir, que estoy responsable... Eh, de todo el este lado, de todos los canales de venta que Xiaomi tiene en Colombia, desde las tiendas propias, eh, pasando por operadores y retail, y también pues el soporte en los canales virtuales o punto com. Buenísimo. Hablamos un poco sobre las tiendas propias, ese territorio que es de la marca, ¿cómo fue el concepto? ¿Cómo llegaron a eso? Porque anteriormente venían a través de los operadores, ¿cierto? e Inclusive del de mercado abierto. Pues realmente el concepto de las tiendas es un concepto global, 100%, porque eh, pues no, no obedece solamente a un tema de, de Xiaomi Colombia como tal, sino que pues efectivamente hace parte eh, de uno de los canales más importantes que Xiaomi tiene alrededor del mundo. Sin embargo, lo diferente es que, sobre todo desde este año, ha tomado una relevancia distinta donde nosotros estamos dando un protagonismo gigante a estas tiendas propias eh, generando todo un proceso de expansión eh, no solamente creciendo el número de tiendas eh, en las ciudades principales donde ya estábamos antes sino que también eh, pues estamos llegando a lugares donde antes no estábamos okay, ¿Cómo eligen los lugares? Esa es una de las primeras cosas que la gente se pregunta Bueno, ¿cómo elegimos los lugares? Varias cosas la primera, eh, nosotros somos una marca que es muy fiel a lo que piensan los Xiaomi fans. O sea, los Xiaomi fans son una fuerza importantísima en todas las acciones que nosotros tenemos y pues todo el tiempo, exacto, estamos viendo lo que se escriben. ¿Para cuándo en Cúcuta? ¿Para cuándo en Cali? ¿Para cuándo en Medellín? ¿Para cuándo? Todo ese tipo de comentarios donde nosotros sabemos que la gente ya tiene una gran acogida de la marca, pues nosotros empezamos a señalar en el mapa, bueno, aquí tenemos un, un tema importante para destacar. Dos, por supuesto que nosotros tenemos que desarrollar todo un modelo de negocio donde miramos una viabilidad de, de operación de la tienda dentro de esa ciudad y pues empezamos a buscar los espacios según correspondan. Pues vemos los centros comerciales, que la locación sea una, una locación muy buena, llamativa, eh, que tenga eh, ubicación cercana pues, a personas, viviendas, oficinas. ¿sí? O sea, que tengamos una oportunidad de acceso grande. Y por supuesto que en términos de visibilidad la tienda resulte siendo eh, muy llamativa. Ok, acá están haciendo una pregunta muy puntual y directa. ¿Para cuándo en Cartagena? Cartagena ya tenemos Ah bueno, entonces se le responde a la audiencia ya, ¿y dónde está? Cartagena ya tenemos eh, también, te, o sea, en la zona de la costa nosotros tenemos eh, ya presencia en, en varias ciudades en Barranquilla tenemos dos tiendas también estamos en Soledad y estamos también en, en Cartagena en el paseo a la Castellana Bueno la mayoría de gente cuando habla de Xiaomi o los Mi Fans piensan mucho en los smartphones, pero el ecosistema de las cosas que ustedes venden a nivel mundial, y tengo entendido que en, la, en las tiendas también es mucho más grande, tienen eh, electrodomésticos, tienen temas de IoT. Cuéntanos un poco qué se puede encontrar en la, según la tienda y también si el surtido cambia de un lugar a otro. Nosotros tratamos de que la disponibilidad del portafolio sea igual en todas las tiendas. Por supuesto, lo que sí va a cambiar es el layout o la forma en como están exhibidos, porque va a depender mucho eh, del tamaño que la tienda tiene. También ustedes van a encontrar ciertas diferencias entre las tiendas que fueron eh, aperturadas hace un tiempo, y las nuevas, porque pues las nuevas tienen un nuevo alineamiento, otros muebles y otras cosas. Pero en términos de portafolio, pues los productos los pueden encontrar eh, de forma general en todas las tiendas que tenemos disponibles en Colombia. Es muy importante esto que tú estás diciendo. Eh, en el término del portafolio, porque sí, efectivamente nosotros somos mundialmente conocidos por todo el tema de los smartphones, donde somos súper exitosos y demás, pero nosotros tenemos una línea de negocio que es muy importante para nosotros, que es conocida como ecosistema, también algunas personas la llaman eh, internet de las cosas, porque la mayoría de esos productos están soportadas en la conectividad del smartphone con los productos. ¿Qué pueden encontrar ustedes a Esos productos son muy buenos, porque eh, pues lo primero que hay que decirle a la gente es que son productos por los cuales ustedes no tienen que pagar demasiado. La gente cuando dice, no, si esto se va a conectar con internet, puedo hacer tantísimas cosas, con él, seguramente me va a salir por costoso, la respuesta es no. Con nosotros, eh, una de las filosofías de nuestra marca es ofrecerle a las personas eh, la mejor calidad a un precio justo que las personas puedan pagar. Y dentro de este portafolio, básicamente, la gente que puede encontrar. Desde las cosas normales eh, o de uso cotidiano, como nosotros eh, siempre tenemos. Como, por ejemplo, un reloj. Yo tengo el Xiaomi Mi Watch. Es buenísimo y lo amo. Gran no reloj. Es un reloj. Eh, también entonces está la parte de los audífonos, nosotros eh, somos muy famosos en el tema de bandas, de hecho somos un, la marca número uno de un este tipo de productos, pero si nos entramos a los productos que de pronto no son tan convencionales o no tan conocidos, hablaríamos de productos para el hogar, eh, como el tema de cámaras de seguridad, también sensores de seguridad, y esta parte es muy importante, ¿por qué?, porque nosotros eh, consideramos, o sea, para todos el tema de la seguridad súper importante, pero muchas veces pensamos, eso me va a costar un montón, o si lo compro seguramente voy a tener que buscar eh, a través de quién lo instalo Además, No, esos productos están diseñados de un modo tan intuitivo que tú lo puedes hacer, primera cosa. También, que pueden encontrar en términos de, de temas del hogar? Eh, hay un producto que a mí me encanta, que es el robot de limpieza, y es un aliado para cualquier persona, mujeres, hombres, para todo el mundo, porque es un producto que tú puedes usar, estando en tu casa o sin estado en la casa. Si estás claro. en tu casa, puedes activarlo a través de un comando de voz, por ejemplo, si tienes el Mi Smart Speaker, que es nuestro como hub de operaciones. Si no lo tienes, lo puedes activar a través de tu celular, como te digo, estando en la casa o sin estado en ella. Es un robot de limpieza que puede ayudarte a aspirar o barrer y también te puede ayudar a trapear. Y, pues, la verdad, tenemos varias opciones que se acomodan a los presupuestos de todas las personas. Bueno, aquí están hablando de, de, de cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver los TVs, Ya ha habido varias preguntas al respecto. No sé si es un hash hash, es un rum ¿va a pasar o no va a pasar? Bueno, eh, no les puedo confirmar en este momento fechas, pero sí les puedo decir que nosotros estamos trabajando ya en Xiaomi Colombia para ofrecerles eh, este producto en sus diferentes versiones y que pronto lo van a poder encontrar en nuestras tiendas y pues en otros canales de venta. Fantástico. Cuando hablan del surtido, había una persona aquí en el chat diciendo que solo traían lo más básico. Yo no creo que eso sea cierto. ¿Qué dices, Natalia, al respecto? Pues lo que pasa es que eh, las personas que están conectadas todo el tiempo con blogs o con páginas web de otras partes del mundo van a encontrar que Xiaomi tiene infinidad de productos, eso es cierto. No quiere decir que nosotros aquí tengamos lo más básico, nosotros tenemos acá, por supuesto, los productos llamativos, innovadores, pero por supuesto no van a ser todos, muy seguramente vamos a tener algunos que no están acá, hay muchos temas también de regulación, de temas de propios del país que no permiten que se comercialicen, pero yo sí les puedo asegurar, pero 100% que los productos que tenemos acá, uno, son los más vendidos, y dos son súper llamativos, o sea, no pueden decir que es lo más malo no. Bueno, entraste en un punto importante sobre los más vendidos. Y aquí espero que, que puedas darme información, porque la gente dice, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que compra el colombiano promedio? Bueno, pues si hablamos de temas de celulares, eh, nosotros tenemos como una estrella en ventas, que de hecho es un, un teléfono que sacamos en segunda edición, que fue el Note 8 2021. Este teléfono es un teléfono que ha vendido más de 20 millones de unidades en el mundo, o sea, realmente ha vendido muchísimo. Y para esta versión del 2021, nosotros lo que hicimos fue hacer un cambio en su procesador, buscando que las personas que lo compraran tuvieran un teléfono que fuera mucho más rápido, que pudieran hacer muchas más tareas o sea, muy competitivo en términos de precio y, por supuesto, de características Esto si hablamos de teléfonos. Por supuesto que todo el resto de gamas venden supremamente bien porque, como yo les decía, el tema de las gamas en Xiaomi van para todos los gustos y presupuestos. Eh, aquí nosotros vendemos muy bien los productos de gama ultra, los de gama media y, por supuesto, los de gama alta. Estos productos de gama alta han sido una apuesta muy interesante de la marca donde nosotros hemos buscado llevar al consumidor a tener este tipo de dispositivos con unas características supremamente premium y con un precio que realmente las personas pueden pagar. Hoy las personas están muy interesadas en tener eh, como tal dispositivos que tengan muy buenas cámaras, que tengan baterías que permitan que tú hagas muchas paredes, eh, muchas que puedas tener como independencia del cargador, ese tipo de cosas. Y por supuesto que el procesador sea de muy buena respuesta. Todo eso lo van a encontrar en, en términos de celular. Ahora, si hablamos de ecosistema, súper vendidos, las bandas. Por eso les decía que somos número uno. Uh -huh. Las bandas han tenido varias, varios procesos de evolución, porque hemos tenido muchas versiones, y esto pues solo se explica a que el producto ha sido muy vendido y cada versión viene con una mejora que le permite a la persona o al usuario tener una experiencia mucho más agradable en sus actividades, en sus actividades normales, bien sea de deporte o en sus actividades cotidianas como caminar o pararse, alarmas, ver notificaciones y este tipo de cosas. Y ya pues entrando en términos de productos un poco más especializados, pues ya vuelvo y juego con el tema del robot de limpieza, que ha tenido muy buena acogida. Bueno, muchos han preguntado sobre poco es eh, digamos que es el primo, el hermano menor, como lo quieran llamar, ¿lo encontramos en esta tienda o sí. poco está por otro lado? Sí, lo pueden encontrar. Eh, me parece bien la explicación. Somos separados. Sí, a, la, a la pregunta de si lo pueden encontrar en las tiendas, la respuesta es sí. Si lo pueden encontrar en otros canales de venta, la respuesta es también. Es un producto que principalmente se encuentra en canales online para que lo tengan presente. O en el resto de canales que no son las Xiaomi Store, como éxito, al costo, claro, lo van a encontrar en .com. Perfecto. Bueno, y una pregunta espinosa, complicada. ¿Qué es lo que menos se vende? Oye, eso sí. Es una pregunta complicada porque pues tú vas a decir tan presumida. Te puedo decir que no, nada, ninguno de los... Todo lo <risa> que, que trae tiene tan buen retorno. Todo, no se, gusto, vende. todo se vende, todo se vende. Ok, <risa> bueno, me, me, me gusta esa respuesta. Ahora, algo que la gente también nos pregunta mucho es, ¿yo a la tienda solo voy a comprar o voy también a que me orienten, a que me den garantía, a que me enseñen a usar el producto? ¿A qué más voy? Bueno, en la tienda eh, tú puedes ir a que te orienten porque por supuesto las personas están en la capacidad de llevarte a un recorrido por ese por esos productos de Xiaomi para que finalmente ustedes encuentren lo que están buscando, muy ajustado a las necesidades, no solamente de uso, sino también del presupuesto. En temas de configuración, por supuesto que sí. En términos de servicio, aquí es muy importante hacer una precisión porque esta es una pregunta que hacen tiempo. Los términos de servicio siempre van a corresponder al canal eh, de venta del artículo. Es decir, si yo compré un éxito, tramito servicio con éxito. Si lo hice en la Amistor o en el Store, ahí lo hago y así. O sea, no quiere decir que porque esto sea una tienda de la marca, todos los temas de servicio que yo tenga los voy a remitir aquí. No. Ok, súper importante porque efectivamente es algo que tiende el consumidor a, a buscar, ¿no? Entonces, donde sí. lo compré, allá me dan la garantía y demás. ¿Y también me lo enseñan a usar? Claro, por supuesto. Nosotros somos una marca 100% experiencia. Eso es lo que ha hecho que nosotros, el voz a voz, nos hizo crecer un montón. Y básicamente es porque las personas, cuando tienen esa posibilidad de tener en las manos, de probar, de ver cómo funcionan las cosas, es ahí cuando dicen, aquí tengo todo lo que necesito de Xiaomi, no me cambio, no me muero. Bueno, ¿qué pueden esperar? de aquí al final de 2021 y sobre todo en 2022, los Mifans bueno nosotros eh, importante que aquí eh, ya que tú estás nombrando eso estamos haciendo todo un tema de actualización de nuestros eh, de, de nuestro concepto de marca o de comunicación o la forma como lo llegamos a la gente y es que ahorita estamos llegando a la gente con el concepto de Chao fans Chao para que empecemos a difundirlo de esa manera todos. Uno, ¿qué podemos o qué va a pasar de importante para que lo tengamos en cuenta? Eh, nosotros en el corto plazo eh, de este 2021 tenemos ya confirmada la apertura de una tienda más en Villavicencio, que es eh, la primera de esta zona del país. Estamos emocionados. La, la estaban pidiendo y también ah, en la piden, piden, piden, y para para que eh, La fecha de esta apertura es el 6 de noviembre. Eh, como ustedes saben, el tema de las aperturas para nosotros son una fiesta, una fiesta donde los Xiaomi fans son los invitados, eh, esta es una fiesta alrededor de la cual nosotros siempre estamos contándole a las personas eh, que tenemos de nuevo, hacemos un tour por la tienda, hacemos una cantidad de actividades que definitivamente no se pueden perder. Eso en términos de aperturas que les puedo confirmar ahora, se los cuento ya, pero... Algo que, mejor dicho, es un dato clave para que las personas no se despeguen y estén acá súper conectados con el tema y sigan a la red de Xiaomi, por supuesto que sigan aquí. Seguramente vas a contarle mucho a las personas sobre esto que les voy a decir. son Sobre los nuevos lanzamientos de productos, ustedes saben que mundialmente nosotros lanzamos una nueva serie de productos que están por llegar a Colombia y estamos emocionadísimos por traerlos el Xiaomi 11T y el Xiaomi 11 Lite 5G, nueva edición, también llegan a Colombia, y estamos súper, exactamente, de presentarles esos productos, pero esto es en breve, en breve, o sea, 27 de octubre. Estamos a nada de poderles contar en primicia qué traen estos dispositivos, por qué son tan espectaculares, por qué nos gustan tanto, y por supuesto queremos invitarlos a que se los lleven. Cuando ustedes vean todo lo que... Traen estos productos y además siempre vienen con sorpresas. Nos ruchan invitaciones a todas las personas que están aquí conectadas, aunque no se pierdan ese lanzamiento, por supuesto que nos acompañen eh, a seguirlo, a verlo y posteriormente que vayan a visitarnos a nuestros canales de hoy. Fantástico. Natalia, una pregunta. Las promociones, ¿son iguales en la tienda a lo que encuentro online o ustedes consideran cada consumidor y cada canal un poco diferente? Nosotros hemos eh, trabajado desde hace ya un tiempo largo en tener una política de precios que sea muy justa entre los canales. Eh, honestamente, pues, obviamente van a existir de pronto algunas diferencias en términos promocionales por estacionalidades o por actividades puntuales de los canales de venta. Pero en términos de precio, los precios están regulados de una manera que ustedes van a poder encontrar todo. Eh, pues sin sentirse en desventaja por haberlo comprado en un lugar. Mismo. ¿Listo? Es pues la primera cosa. Y hay algo que eh, olvidé mencionarles antes, y es que hay, hay un producto dentro de la serie eh, que solamente lo van a encontrar dentro de las Xiaomi Stores, que es el papá de la familia, que se llama Xiaomi 11T Pro. ¡Wow! El mismísimo, como el dice Pro, por ahí. Y el Pro solo no van a encontrar inicialmente en estas tiendas, entonces es importante hacerles este mensaje de una vez aquí. Los otros dos productos sí van a tener una cobertura más masiva en los otros canales, pero pues obviamente no me voy a poner aquí a contarles detalles, porque ya les dije que ustedes no se van a perder el lanzamiento con, con la información, las promociones, los regalos, todo lo que vamos a tener, pero para que porfa se mantengan conectados. Bueno, aquí muchos dicen que aman a Xiaomi que quieren trabajar con Xiaomi. ¿Hay algún proceso para que puedan presentarse, y sobre todo a las tiendas, o eso es un poco diferente? Pues, si estamos hablando de, de la operación de las tiendas, claro que se puede. Eh, normalmente las personas lo que hacen es, cuando se abre la tienda, eh, se acercan a la tienda, dicen yo quiero trabajar acá, mandan su hoja de vida y listo. Si sí, ya está el personal completo, por supuesto el distribuidor que atiende la tienda va a recibir eh, esa hoja de vida y va a quedar pues como todo en un banco de datos como tal, para, para poderlo nosotros eh, revisar y poder tener en cuenta pues estas personas que se quieren postular para trabajar con nosotros. Bueno, aquí alguien estaba haciendo una pregunta un poco, eh, pues salida de, de, de, de la caja y es, Supuestamente se dice que, que ustedes van a salir del mercado, pero para que efectivamente ustedes se hagan una idea, Xiaomi no va a salir del mercado porque está abriendo nuevas tiendas, eso quiere decir que está más firme que nunca, ¿cierto Natalia? Claro una marca que realmente está pasando por un momento hermoso y esto es gracias a ustedes, al respaldo que tenemos eh, desde el mercado colombiano. Hoy en día somos número uno en despachos de teléfonos, hemos alcanzado el número uno en ventas en los canales que nosotros atendemos. Estamos más firmes que nunca con el firme propósito de seguir creciendo, de llegar a nuevas ciudades, de tener nuevos alcances, pero no nos vamos, estamos más firmes que nunca. Perfecto. Buenísimo, ¿no? O sea, te agradecemos el tiempo, el espacio y algo que, que estaban preguntando es ¿cómo los contactan a ustedes? ¿En cuanto a qué? Pues cua cuando tienen preguntas de producto, cuando tienen preguntas de garantía y demás, lo ¿los contactan en línea, en la tienda? ¿Cómo, cómo no, es? ¿Cómo por las redes sociales pueden hacer todas las preguntas que quieran. Eh, como les digo, nosotros somos toda una comunidad y estamos súper atentos a lo que la gente nos dice. Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias. Y pues no vemos la hora de ver esos nuevos lanzamientos, sobre todo al mismísimo la Serie 11, que viene con todo, porque ya hemos visto a nivel mundial que está generando mucho ruido. Y pues a sí. nivel local, cuéntanos cómo están posicionados. ¿En qué, en qué parte del Top 5 están? ¿En ventas? En ventas. <risa> bueno, creo que eso dice todo. Muchísimas gracias, Natalia, y ya sabes, te esperamos en texetera.co. Muchas gracias a ustedes y pues espero que les haya quedado muy clara toda esta información. Que los que no sabían mucho de nosotros eh, nos empiecen a seguir, estén súper conectados también a las redes de Xiaomi para que sepan bien todo sobre el tema de los lanzamientos, sobre todas las novedades que traemos. Siempre tenemos cosas chéveres para contarles. Y por supuesto que eh, se enamoren muchísimo más de nuestros productos. Nosotros felices de que nos sigan acompañando y muchas gracias a todos. Ojo. Perfecto. Y ahí nos vemos en el lanzamiento. No se pueden perder claro eso. Sí. Allá estaremos todos. Gracias. Bueno, chao.